Les saludamos con mucho gusto y mucho placer. Somos sus amigos. Elida Madrigal. Y Rafael Caballo. Así es. Les saludamos en este momento. Y les invitamos a estar este momento con nosotros. El, el tema de hoy es interesante. Porque es pensar, reflexionar y orar. Fíjate que esos si son temas, eh, voy a pasar a la siguiente lámina, porque es. realmente este es el mero con aquí está lo preciso. Así es. En estos tiempos de hoy. Sí, así es. En estos En, el, en estos tiempos en el, de en hoy. En tiempo presente, sí. Hay que pensar, reflexionar y orar. Amén. Así es. Y les saludamos, mi amado. Les saludamos, mi amada. Qué amén. bueno que ya estén aquí con nosotros, qué bueno, les saludamos sí, sus amigos Elida y Rafael Cavazos. Ok, amén, amén. amén, amén. Miren, en esos tiempos de hoy, ¿cómo estamos viviendo la vida? Sí, pues. ¿Nos ha servido de algo este tiempo de, del COVID? que nos ha aislado del mundo en de gran forma, eh, hemos estado haciendo lo honesto, lo correcto, lo, eh, lo, que que lo esencial. Mm -hmm. sí. Sí. He, hemos estado en, en esa posición. En, y miren, comentaba mi esposo y yo ahorita antes de, ¿De, de, ¿Sí? de, de y Incluso la semana pasada. Quisimos hacer este video, pero no, no, nos falló sí. el, el, el, el, el, la, la tecnología. Nos falló las <risas> herramientas técnicas, así es. Y no, no, no, no lo pudimos hacer este video. Pero aquí muy ya. Y comentamos también la semana pasada y hoy, y bueno, siempre estamos comentando, claro, y estamos platicando. Así es, así es. De cómo están las cosas el día de hoy en el mundo. Sí, este platicando y hemos estado pues viendo y observando pues todas las cosas que están pasando Además, ahorita en en en esta era de, de la tecnología que en un, en un momentito sabemos pues, lo que está pasando en el mundo no ¿Cómo están los países fíjate ahorita que dices de la tecnología déjame comentar que lleve cerquita muy cerquita desde de los 80 ya años. menos cumplimos pues, ya ya ya ya me dio primeramente <ríe> Dios así y en la radio, pues ya tenemos un buen rato de estar en programas con sí, radio y sí, todo sí, eso. así es. Y ahora pues con estos medios de, de, de los videos y todo eso, que te convierte prácticamente en televisión. Sí, sí, sí, porque es eh, audio y, y vista. Eh, exacto. Entonces, eh, aunque no nos están viendo físicamente a nosotros, pero ahí estamos. Ahí estamos, y nos escuchan, nos escuchan. Ahí estamos medio guapetones, ¿verdad? Ok. <ríe> e, entonces, pero me recuerdo cuando yo estaba joven. Uh -huh. muy apenas me sí, recuerdo, sí, me porque imagino. hace muchos años. De así acá, es. <ríe> la radio que titía en aquellos años, uh -huh. uh, era prohibidísimo decir una mala palabra. Oh, sí, sí, sí extremadamente prohibido. La Secretaría de Gobernación, muchas, estoy hablando de México, eh, muchas había una ley muy estricta en cuanto a, al uso del lenguaje. Del lenguaje. Y fueron pasando los días, las semanas, los meses y los años, y las decenas de años, pero ya ahora, con esto de los medios que hay, sí, sí, sí. del Internet y todo eso y también lo que es en las radios y la televisión física eh, o sea la, la visible sí, sí, la, la, la, de... la audible Ajá. el lenguaje ha cambiado completamente totalmente totalmente ya no hay un freno no no hay nada que te, que te prohíba este pues decir un, un, un lenguaje tan tan florido y tan tremendo el pudor se perdió sí, sí, el no, lenguaje no se perdió, se han perdido los valores, eh, exacto, por eso estamos hablando en esos tiempos de hoy, hay que pensar, hay que reflexionar y hay que orar. Y no quiero estar hablando como un viejito, no, no, no, sino eh, más bien la, la, la experiencia, la experiencia es la que nos hace hablar <risa> bueno, <risa> eh, eh, y y es que miren, cuando ya tenemos al Señor en nuestras vidas, él quiere perfeccionarnos. Amén, claro que sí. Él quiere perfeccionarnos. ¿Por qué razón? Porque Él es un Dios santo. Él viene por un pueblo santo, porque, o sea, sin santidad nadie podrá ver al Señor. Él, él no va a recibir allá corrupción. E exacto. Entonces, ¿de qué nos ha servido todo ese tiempo? Ya estamos sobre los cuatro meses y más. Sí, no, ya seis sí, meses, yo oh, Sí, sí, ya, ya es mucho tiempo. E de cuentas? Sí. Pues ya, cuando menos son cuatro meses y pico. Ajá. Y el pico, el pico está como el, eh, el, el, la montaña más alta del mundo. Sí. Eh, sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo, mi amado? ¿Qué estamos haciendo, mi amada? Estamos pensando, estamos reflexionando y estamos otorporando. Estamos, sí, practicando desde la verdadera escritura. Nos amamos. Eh, hay convivencia. Y lo, y lo más tremendo es esto, mis amados. ¿Qué tipo de gobierno se nos han forjado en las últimas décadas? De sí, para acá. Sí, sí, sí, no ah, O sea, pensando siempre en, en, en ellos mismos. Ajá. muy Sí, llevo. sí. Eh, eh, que... Eh, cuando hablamos de, de, de muchos años atrás, hasta ha habido asesinatos... Oh, sí. ...por los puestos. Sí. Aquí en Estados Unidos, en México, y en todas partes de mundo Así es. Exacto. A veces es bueno ver eh, videos de veces que hay que, que son eh, de, de los que narran la historia. Sí. sí Son documentales. Así es. Y a veces no vemos documentales porque no nos aburre. Sí. Un documental va a durar de o, o, o media una... a 40 a, o más de una hora uh -huh. pero a, ahí en tierra un gran tesoro un gran tesoro, sí entonces, y los documentales normalmente no se, no, no, no se ven sí, pues como, no, no son los más vistos no, es como los libros ya ahorita eh, me refiero, bueno, ya ahorita hay este libros eh, también este, electrónicos, el, electrónicos pero lo que, lo que son los libros este, la gente este, nuestra gente no es muy dada a agarrar un libro y, y leerlo hasta, hasta terminarlo uh -huh. y sacar de ahí el tesoro lo que lo que te gustó, lo que te agradó subrayarlo, comentarlo uh -huh. este, pues no no no no no se hace porque ahorita eh, se está viviendo un, un tiempo muy este, uh, pues uh, muy era todo con, con relación a la tecnología y todo eso. Así es. No hay un tiempo de, de que la gente se siente a, a saborear, a saborear lo que están leyendo, a entenderlo, a disfrutarlo. No, no, no hay. Son poquitas las personas. Entonces sí, algunas personas que, que les gusta la lectura y, y quieren empaparse de, de algo que les gustó, sí, pero pues la mayoría no. Entonces, en esos tiempos de hoy, ¿qué, qué ha estado aconteciendo? Fíjense nada más, Dios puede estar dando una eh, gran enseñanza, pero si no pensamos, no reflexionamos y oramos, uh -huh. lo vemos como una pesadilla. Como una pesadilla, así es. Pero si pensamos un poco, reflexionamos uh -huh, y uh -huh. oramos, Dios nos puede estar dando un gran mensaje. Así es. Que tenía que pasar algo para detenernos. Sí, claro, claro. Para eh, detener porque íbamos desenfrenados ante esta situación de cómo estamos viviendo en nuestros días. Así es, este, a Dios nos ha dado eh, muchas cosas, muchísimas cosas muy buenas. <coughs> Perdón, ahí en el segundo de Pedro un, uno cuatro no sé, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo oído de la corrupción que hay en el mundo, a causa de la consistencia a causa Ajá. de la masada. Entonces, el, el Señor, o sea, nos ha dado, o sea, pues nos dio a su hijo, que fue algo, algo tremendo, hermoso, precioso, para venir a, a, a, a liberarnos del, del, del pecado y y seguir sus pisadas, estar en Él, eh, pero el, la corrupción de este mundo, pues, se ha ensañado en, en la gente que no, no quiere buscar del Señor. Así es, entonces, eh, miren, el tiempo se nos ha estado pasando ya, vamos a continuar, Está vamos bien. a ver unos pasajes bíblicos. Muy bien. Eh, vamos a ver en la Biblia, lo que nos dice, en la nueva traducción viviente en Proverbios 28 del 2 al 7 muy bien, nos dice así dice cuando hay corrupción moral en una nación su gobierno se desmorona fácilmente en cambio con líderes sabios y entendidos viene la estabilidad que precioso que qué hermoso nos está hablando precioso. por lo que está sucediendo ahorita en los países así es Aquí en Estados Unidos, en México, en Centroamérica, en Sudamérica, eh, es, es, es y en el resto es, del mundo. Es global. Cuando hay una corrupción moral en una nación, uh -huh. ¿qué pasa? ¿Su gobierno se desmorona fácilmente? Claro, así es. Algunos han durado algunos años porque sí. han dominado, han pisoteado al pueblo. Exacto, exacto lo han pisoteado y el pueblo no supo responder a, a tiempo a tiempo y se fueron acostumbrando Exactamente. y recordamos la, el, el, la historia esa de, de, de, la, de la rana Ajá. cuando está Ca en, la, en la olla Ahí en la uh -huh. eh, es pues posible sí, que andan nadando se siente a gusto sí pero no sintiendo que la, el agua va subiendo de calor exacto y ya para pues, cuando de acuerdo, ya, bien, está bien, ya, ya está bien, bien cocida. Bien bien hervidito ahí. Entonces, es lo que nos pasa como pueblo. Así es. No nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Y no nos Exacto. estamos dando cuenta de lo que está sucediendo el día de hoy. Por eso tenemos que pensar. Claro. Tenemos claro que reflexionar. Que sí. Y tenemos que orar. Correcto. Así para encontrar es. La, la salida. Así es. Entonces, sí. en cambio, con líderes sabios y entendidos, viene la estabilidad. Viene la estabilidad. Así es. Miren, hace algunos años atrás, tal vez ahorita ya no es de ese tiempo, pero años atrás se decía del sueño mexicano. Ajá. Todo el mundo quería estar aquí. Sí. ¿Por qué? Por la estabilidad. Esa estabilidad, estabilidad. Que, que el pueblo de Norteamérica pues tenía buenos trabajos, vestía bien, comía bien, Así es. Eh, tenía sus casitas, Tenía, tenía su carrito. Sí, pues, eh, lo, lo necesario de para y, estar bien. Y vivían, vivían bien, bien ¿no? vivían bien. Ese era el sueño americano. Uh -huh. Una economía que permitía estar en un nivel medio hacia arriba. Sí, sí exacto. Así es. No de un nivel medio hacia abajo, sino era de medio hacia arriba. Sí. Que podías tomar tus vacaciones, podías salir, podías vestir, podías sí, eh, uh -huh. educar a los hijos. En fin, una estabilidad, estabilidad. bastante... Eh, sí, no, no, no, bastante no, estable. No va de, de, de, de nada que necesitaba. Eh, eh, exacto. Entonces, ¿pero qué está pasando cuando hay naciones que se han corrompido? Sí, sí. Que sí, su claro. gobierno se han corrompido. ¿Es normal que se desvane? Sí, sí, claro que sí. ¿Quién quiere a un gobernante así? Sí, no por pues, nadie, nadie, Yo estoy seguro que si le preguntamos ahorita a un cubano de los que viven en, en, en, en la Florida, por ejemplo, aquí en Estados Unidos. Si les interesa volver a, a Cuba con el tipo de, de, de vida que están llevando, van a decir no. ¿Van a decir que no? No, no, no, este, definitivamente no. Este, y si hablamos de los venezolanos, va a pasar exactamente lo mismo. Sí, pues viene siendo, poner un ejemplo, viene siendo como un cáncer, por decir, en el, en el cuerpo humano. Sí. Porque te va poco a poco, poco a poco, te va te va llevando y te va llevando hasta la muerte. Porque conocemos gente que es de Venezuela y nos comentan, nos dicen eh, cómo está la situación. Sí, sí, sí. Está desastroso. Sí, sí pero nunca. no se dieron cuenta de pasó lo que la rana sí no se dieron cuenta nunca creyeron, creyeron cuenta que lo que... estaban llevando a, a un pozo que, que no iban a poder salir fácilmente exacto cuál, cuál era el, cuál de, en el fondo cuál era la, la, la doctrina que, que, que traen esas personas uh -huh. no, no, no no se daban cuenta en el fondo que a dónde los querían llevar e exacto y tenemos que tener cuidado aquí en Estados Unidos, tenemos que tener cuidado en México y en el resto del mundo. en el mundo. resto del mundo, claro. Y en el resto del mundo. Miren, comentábamos este, de que se oyen ya sonidos de, de los tambores. Sonidos de los tambores de guerra. Se oyen sonidos de guerra en el mundo. Sí, sí, sí. Y ojalá que, que China varias bien las orejas y que que, que sí. entiendan que no es posible no es, ya no. una guerra ahorita en no esos es, tiempos no es, con no es. todo el armamento que existe imagínense ustedes no, no, en un dos por tres imagínense ustedes. entonces tenemos que pensar claro, tenemos que claro reflexionar sí. y tenemos que orar estamos Así viviendo es. en tiempos muy muy complicados muy difíciles pero necesitamos estar bien apercibidos porque nos puede pasar lo que la gana, exacto sí, sí definitivamente verso 3. Entonces, el verso 3 nos habla de esta manera, dice el pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha sí. mire cuando yo vi este pasaje hay quienes se quieren presentar como pobres sí para tener más pobres. Sí, de dar la imagen de, de pobres, pero... Pues, pero que en la realidad no lo son. Sí, no, no, este... Y, y, y, y, y, y realmente, pues es que no, no, no conocen el Señor porque el, Dios conoce nuestros corazones. Claro, sabe cuál claro. es la intención del corazón. Y miren, sí. a, a mí me da mucha tristeza. Claro. Por nuestro México. Amén aquí por Estados Unidos uh -huh. que están a punto de convertirse en sí. nuevas dictaduras sí, sí, sí. Y, y más allá pues, realmente no conocemos los países pero eh, es triste que es triste, no haya conciencia uh -huh. se ha perdido y por qué razón mi amado, por qué razón mi amada porque hemos nos hemos cegado sí. por las circunstancias de la vida. El pobre que oprime a los pobres es como la lluvia torrencial que destruye la cosecha. Exacto. Cuando es. estás diciendo, me, a mí me dolió mucho, créanme la verdad, me dolió mucho cuando oí de López Obrador que la gente debe conformarse con tener eh, maíz, frijol y, y arroz para comer y si ya tienes un par de zapatos, ¿para qué quieres otros Si tienes una camisa, ¿para que quieres otra? Exacto. Wow. Día, sí lo dijo. Pero él, él cambia de, de, de guayaberas a cada rato. Sí. Cambia de trajes a cada rato. Uh -huh. Y vive en un palacio. Y, son... sí. y, y tiene un, un, una, una hacienda. Uh -huh. Y los hijos ya tienen hasta negocios propios. Sí. Y antes no tenía negocios, claro. antes de que llegara él a la presidencia. Así es. Y aquí en Estados sí. Unidos pasa lo mismo. Y en sí. muchos países pasa lo mismo. Sí. Eso no es nada más de exclusividad de México. No, no, no. Sino que eh, es, es increíble que el mismo pobre quiera oprimir a los pobres haciéndose pasar por haciéndose pobres. Haciéndose pasar por pobres, sí, sí. Eso es lo más sí. tremendo, eso es lo más tremendo, mi amado, mi amada. Y yo no quiero hablar de política, no queremos hablar de política nosotros. Pero sí estamos conscientes de lo que está aconteciendo en nuestros días. Sí, así es. Y queremos que todo el mundo despierte para que razone. Así es, amén. Verso 4. Verso 4 nos dice así, dice, rechazar la ley es enaltecer a los perversos. Obedecer la ley es luchar contra ellos. En fin. Rechazar la ley eh, es en a los perversos. Obedecer la ley es ser exacto, contra ellos. Ok. ¿Qué pasa con los políticos que quieren permanecer por mucho tiempo? ¿Tuercen las leyes? Sí, sí. sí. ¿Buscan o sea, todas las formas, ver y por haber, para cambiar incluso las constituciones? Es exacto. ¿Para qué? Para sentirse como reyes, para los sentirse reyes. como, como sí, sí. amos y señores. Uh -huh. Y no les interesa la gente. No les interesa a la gente, claro que no. Nada más hay su mentalidad ahí. Eh, para ellos. Para muy ellos. Rico, y, muy muy, muy egocéntricos. Uh -huh. Entonces, rechazar la ley es a los perversos. Entonces, ellos mismos... Sí. son los perversos, son los perversos sí. porque ellos mismos están quebrantando la ley sí, exactamente así es y es. para no sentir que la están quebrantando la cambia la y eso sí. está peor sí, sí, eso está peor definitivamente está peor. Peor. el obedecer la ley es decir contra ellos sí. entonces lo único que se puede hacer antes de que cambien más las leyes es con ellas mismas decir sabes que ya aquí ya, ya no cabe es, es lo mejor que se puede sí, hacer. Sí, pero es. O sea, a misma ley mí el el, el, sí, el pueblo necesita pues abrir los ojos y porque pues, o sea, es, es el pueblo el que está lastimando y, y, y de ellos se vive y de ellos se saca todo el, el dinero, todo lo que hay. Sí, y cada vez se va yendo más pobre. Sí. Me da mucha tristeza escuchar noticias de México de que la pobreza está incrementándose y ahora con lo, de, lo del COVID. Que cada día hay más muertos y más muertos Y ya hoy ahorita México está en un cuarto lugar. Imagínate. Me duele. Lo que está, pas lo que está pasando en Venezuela. Algo horrible, horrible. Entonces, el tiempo nos ha estado escapando, pero vamos a continuar. El cinco, nos dice de esta manera, el Proverbio 28 y los, mal, los malvados no comprenden la justicia, pero los que siguen al Señor la entienden a la perfección. Los malvados no comprenden la justicia. Así es. Como, como son malvados. No la, no la entienden. No Prefieren cambiar leyes. Sí, sí. Para ellos sí, seguir sí, sí. en la es. misma mentalidad. Así es. Pero los entendidos, o sea, los que la entienden, le escuchan a la perfección. O sea. Así pero los es. que siguen al Señor. Los que siguen al Señor. Ajá. La entienden, la entienden a la, a la perfección entonces pues yo entiendo que las instituciones de Estados Unidos de México y del resto del mundo uh -huh. están bien ubicadas como la mejor balanza sí. para proveer al pueblo lo que necesita sí, pero también. cuando vienen esta clase de personalidades el malo? ¿Sí? todo sí. lo quieren destruir Así es. Vamos a ver 6. 6 El 6 nos dice de esta manera. Es mejor ser pobre y honesto que ser rico y deshonesto. ¿Para qué quiere tanta riqueza? Uh -huh. pues sí. Para ser más deshonesto. Eso no quiere decir que tú no puedas tener riqueza. Eso no es el problema. No, no, el problema no es eso. El, el problema es que la riqueza te haga deshonesto. Exacto. o que, que te, te hay, la hagas te haga, de una manera deshonesta te haga perder, pues pues, sí. se dice que, que en méxico eh, tienen que declarar las propiedades que se tienen cuando toman un puesto político Sí. pero nunca dicen la verdad pues no. y luego resulta que tienen más propiedades de, de las debidas o, o que bueno no, sí. no de las debidas sino que de las que están <risa> el, declarando sí. y, y quieren ap aparenta pobreza uh -huh. cuando son ricos eh, y eso sí son los ricos deshonestos sí. uh -huh. no que tengan una riqueza bien habida, eso que bueno, pueden ayudar a más gente sí, pero es. el problema es cuando están en una situación deshonesta ¿no? uh -huh. ok, es. vamos a terminar Bien, el verso 7 nos dice Los jóvenes que obedecen la ley son sabios Los que tienen amigos desenfrenados traen vergüenza a sus padres Mira qué, qué hermoso texto Los jóvenes que obedecen la ley son sabios uh -huh. Yo quiero que tú y yo y todos nosotros Y todos los que vean este, este video Sí. pasemos a ser como esos jóvenes que obedecen la ley y, y que seamos sabios amén, así es. y que todo lo que hagamos que lo hagamos en plena sabiduría En plena sabiduría, amén, amén. Así es. los que tienen amigos desinflinados traen vergüenza a sus padres, a sus padres. y ahorita eh, si lo vemos a nivel de, de, de políticos uh -huh. pues es una vergüenza Sí, para sí. los padres y para el, para el pueblo. Así es. Son una vergüenza. ¿Son una vergüenza. Entonces, mi amado, mi amada, Dios si sí quiere que seamos o que tengamos una perfección. ¿Por qué? Porque Dios es perfecto. Dios es perfecto. Y Amén. estamos hechos a su imagen y a su semejanza. Jesús es perfecto. Jesús es perfecto, amén, claro que sí. Y nos llaman a, a esa condición de perfección. Uh -huh. Así es. En, entonces, si nosotros obedecemos la ley de Dios, nos santifica y nos perfecciona. Uh -huh. Claro, claro que sí. Nos, nos santifica y nos perfecciona. Amén. Y cuando eso acontece en, en nuestras vidas, pues no vamos a tener ningún problema. Así es. Por el contrario, vamos a ser más amables, vamos a ser más atentos eh, y si podemos eh, poder tener bienes y que podemos conseguir más bienes, que podemos compartir con los que no quieren. Amén, así es, obedeciendo en todo al Señor, Ajá. porque esa es, es la voluntad del Señor. Con relación a los, a los ricos, por ejemplo, ahí en... en eh,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 generosos eh, atesorando para sí un buen fundamento para los porvenir y que echen mano de la vida eterna que es lo principal Amén. así es. Que es lo principal entonces si ¿sí que le estamos diciendo al principio sobre el tema sí pensar pensar reflexionar y sí. orar Amén. y vamos bien. a pasar ¿no? entonces a la, a la oración ahora sí, y ahí de crecer 12 1 con relación a los a los jóvenes ya dice acuérdate de tu creador en los días de tu juventud antes que vengan los días malos Sí. y, y, y veamos Muy importante veamos esta cuestión de la epidemia de, de, del COVID como algo que dios lo ha permitido que no, existan no para que podamos recapacitar, reflexionar. reflexionar y que busquemos más de Dios. Sí, amén. Amén. Así es. Miren cuánta gente ha fallecido alrededor del mundo. Sí, no, muchísima, Es, es muchísima increíble. Que... Ahorita aquí en Estados Unidos está tremenda la situación. Sí. En México está tremenda la situación. Tremendo. Entonces... Es tiempo, mi amado, es tiempo, mi amada, de que pongamos más atención a esto y es tiempo de que nosotros, tú, y yo y todos, podamos meditar, orar, reflexionar y buscar más, más del rostro del, del, rostro del Señor. Señor. Y el Señor nos sigue diciendo, o sea, este el Señor es vivo y eficaz y es es este, o sea, sus, sus promesas son fieles y verdaderas y él quiere lo mejor para para nosotros. Y en, en tiempos uh, difíciles, en cualquier momento, en cualquier situación, el Señor nos habla y nos dice ahí en segunda de Crónicas 7.14, eh, dice, si, si humillar en mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. Dice, y orar y buscaren mi rostro, y Dios. se convirtieren de sus malos caminos. Dice, yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Eh, o sea, que más claro, o, o sea, nos, nos habla el Señor, que nos volvamos a Él, Así es. que nos arrepintamos, y, y, y que le busquemos en oración siempre. Así es. Siempre entonces vamos a la oración mi amado, mi amada eh, ya han pasado 30 minutos 31 eh, mire que podemos comentar más sí. pero vamos a la oración vamos a la oración y únete con nosotros en esta oración Oremos juntos yo sé que no es lo más fácil para muchos pero procuremos hacerlo. Procuremos hacerlo y procuremos estar en su palabra. Y más ahora que los templos se han cerrado en cierta cerrado, forma. Sí, se están cerrados. Entonces, se ha hecho algo a través del internet, pero no es suficiente. Lo que estamos haciendo nosotros tampoco es suficiente. Necesitamos mucho más de esto. Dígame. cada, cada quien, más cada y más y más del Señor. Dígame. Oremos juntos. Dígame. Padre Santo y Eterno. Dígame. Le alabamos. Dígame. Le bendecimos, Señor. Dígame. Le honramos y le, le glorificamos. Pidiendo perdón, Señor, si dijimos alguna palabra donde hemos ofendido a alguien. no hemos querido hablar de política, señor, pero las situaciones que están pasando en los países nos obligan a hablar algo de esto, por la corrupción, por la maldad por el desempleo que hay señor pero también viendo observando, señor, a su pueblo Padre Santo, ¿cómo está su pueblo ahorita? Yo me puedo imaginar, Señor, un tanto quieto, sosegado, y que no hay esta armonía que debiera de existir. No hay ese gozo, no hay esa alegría. No hay ese avivamiento. Sí, sí. Cuando ha habido crisis en la vida, han tenido que surgir hombres y mujeres líderes sí, sí. y se han provocado avivamientos. Aleluya, sí, Señor. Ya ha habido conversiones genuinas. Y Padre Santo, nos hace falta eso. Sí, señor. Que el día de hoy santifique, haya un nuevo ayunamiento. Para que todo eso que está mal, sea sí, corregido. Para que sí, el mundo sí, viva en paz, corazón, tranquilo. Sí, señor. Y Padre Santo, sí, señor. que todo el mundo tenga... Sí lo que requiere y necesita para sobrevivir y sobrevivir bien Padre mío en el nombre poderoso de Jesús Padre Santo que podamos hacer los cambios totales y radicales en nuestras vidas que busquemos más de su rostro. Santo, santo, y el señor, que, que haya una verdadera conversión. Señor. Y que los siervos suyos, Señor, se refuercen y ayuden a sus congregaciones. Buscando más de usted, Señor. Y Padre Santo, Que todo eso de esta epidemia, de todo este, del COVID, sí, y todo lo más que está pasando, Señor, dentro de la política sí, también, que es otra, otro más mal, mal que hay. Sí, señor, virus, que sea destruido, sí, señor. Sí, señor. Que sea sí, señor. quitado, que sea erradicado. Y sí, sí, que vengan los tiempos sí, señor, sí, señor. de bondad, sí, señor. de bonanza, sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. de amor. de comprensión, de paz sí, sí, sí. y de amor. Sí, mi gracias, gracias, Padre Santo, tu gracias por su amor. Su amor. Grande, gracias, gracias, mi Señor, gracias su nombre, Padre. por la vida que nos ha dado. Y Padre Santo, su queremos poder. continuar ministrando de su palabra. Sí, señor. Queremos continuar, Señor, para que usted reciba toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, Señor. Y que su pueblo sea edificado. De que no le conozca, Señor, que le entregue su vida hoy. Que puedan reconocer que le necesita, Señor. Que puedan decirle, Señor Jesús, ven a mi vida. Cámbiame, transformame, santifícame bien, Porque yo quiero hoy día Estar padre, ante el Padre ¿Qué? Cambia a otros santificado. santificado Para la honra la gloria y la alabanza de nuestro Dios Y Padre, gracias Gracias mi Dios Por su amor y por su misericordia Y gracias Padre Santo por este tiempo que hemos estado aquí, mi esposa y yo, Señor. Juntos. Gracias, Pablo. Y ahora orando también, amamos, amamos Señor. amamos, Para la gloria de su nombre, Jesús. Aleluya. Aleluya. Amén. amén. Amén. Amén. Amén y amén. Y si hay algo más que pudiéramos hacer por ti, mi amado, mándanos un mensaje. Sí, mándenos un mensaje ahí en el WhatsApp, ahí está el teléfono 469-238-9010 o bien a hoy.oramos arroba y com, o bien también por, por Messenger y claro que sí, nosotros le vamos a apoyar con nuestra oración, pero si hay algo especial que usted necesita que, que decirnos directamente y que oremos personalmente, lo podemos hacer pero usted necesita pues, Escribir. escribirnos, así es que All Dios le bendiga grandemente y gracias gracias por estar con nosotros y por compartir estos videos y suscríbete, suscríbete los que no sean suscritos, suscríbanse compártanlo este, y bueno, pues márquenos ahí con me gusta o hay una notificación en la campanita, y les agradecemos muchísimo el tiempo y mucho les agradecemos que ustedes compartan esto, porque usted es bendecido o bendecida en estar compartiendo estos videos el señor le bendiga grandemente Así es, los amigos y hermanos en Cristo Jesús herida y Rafael Mariano. sí Rafael Cavazos. pues así bendiciones es. un abrazo para ustedes les amamos les queremos así es. y esperamos haber sido de bendición con este material así es un abrazo y bendiciones para todos bendiciones